Estamos en lo que se considera la carretera más peligrosa del mundo, la carretera de la muerte en Bolivia. Vamos a hacer un descenso en mountain bike, 80 kilómetros, desde los 4.700 metros que nos dejan sin respiración, 3.000 metros de desnivel hasta la selva. Vamos a ver por qué la llama la carretera más peligrosa del mundo. Ok, welcome to the death Hasta aquí 20 kilómetros de asfalto, es ahora cuando empieza la verdadera carretera de la muerte. <música> y aquí termina la carretera de la muerte estamos sanos y salvos Your yeah, mother you get to try won't be yeah.